Um, Big King Data Datos del Gran Rey Como hemos podido ver en las publicaciones anteriores, el Todo, que sería un superconjunto con su propio espectro de frecuencias, está compuesto por conjuntos de realidades no físicas, donde cada uno tiene su propia banda de frecuencia dentro del Todo y que a su vez cada banda de frecuencia que contiene una realidad no-física contiene a cada uno de sus realidades físicas, subconjuntos. Nuestra realidad física estaría compuesto por toda la banda de frecuencia del espectro electromagnético y nuestro universo físico visible estaría dentro de la franja del espectro de luz visible. Tenemos nuestro universo físico dentro del sistema operativo Dentro de la realidad no física Que contiene otras realidades físicas Otros universos Fuera de todo nuestro sistema O realidad no física Hay otros sistemas no físicos Esto sería el espectro del todo Y esta pequeña franja sería Nuestra banda de frecuencia O sea, una realidad no física Que sería todo esto Y de todo esto solo podemos ver esta pequeñita franja de aquí, que es nuestro universo completo. O sea, dentro del todo está nuestra realidad no física, y dentro de nuestra realidad no física está nuestra realidad física. Que vendría a ser esta parte, esta franja blanca de luz visible, que, si no recuerdo mal, es el 0,05% de todo el espectro de luz que podríamos ver en el universo. Solo podemos ver esta pequeña, que es esta de aquí. Nuestro universo físico. Todas las experiencias a lo largo de la historia de la humanidad describen el todo como una especie de servidor central que lo almacena todo. El todo, en esencia, es la consciencia primordial, la cual se alimenta de datos e información para poder experimentar a través de sus múltiples estados, experimentando a través de sí misma. La consciencia sin información sería únicamente un punto flotando en un vacío oscuro. No habría ningún estímulo o experiencia. Con el proceso de creación universal, arranca la experiencia que no es más que una retroalimentación de datos a través de la omnipresencia de una sola consciencia primordial. Esto sería como estar en múltiples estados y tiempos adquiriendo experiencia a través de la información que brindan los diferentes estados o protocolos creados en cada realidad no física. Cada uno con su propio conjunto de leyes y reglas, que son las que marcan la dinámica y los roles dentro de cada re realidad no-física. En el caso de nuestra realidad no-física, la revolución espiritual. La información, al ser un subproducto creado por y para la conciencia, se vuelve algo virtual, sujeto al cambio y a las modificaciones, entropía. La información puede ser generada por un emisor o una conciencia mayor, a través de ondas o perturbaciones en el espacio-tiempo, dentro de sí misma, información que puede ser traducida por un receptor o frecuencias más pequeñas, integradas en la primordial, lo que daría como resultado a una consciencia en estado de fractalidad, donde cada parte contiene al todo y viceversa, dentro de un sistema que se retroalimenta a sí mismo. La información son datos virtuales que alimentan a la consciencia para poder experimentar realidades en múltiples espacio-tiempo. La consciencia, para poder experimentar, debe generar espacios virtuales, donde poder generar simulaciones. Dependiendo de la realidad no-física y de la realidad física, los dispositivos que almacenan la consciencia, la cual es lo único real e inmutable, serán diferentes dependiendo de los protocolos o conjunto de leyes y reglas que marquen una realidad. Por ejemplo, nuestro universo ocupa una parte del espectro electromagnético de nuestra realidad física, esto es, el espectro visible de la luz, dando lugar a un universo físico de luz. Universo completo Nuestro universo físico Al estar nuestra consciencia o la consciencia experimentando en un universo de luz, la información debe acoplarse a un vehículo de luz que pueda contener toda la información, ya que la consciencia trae consigo misma paquetes de datos o experiencias anteriores. Si no fuera así, toda la experiencia siempre sería la primera y se entraría en un bucle absurdo de una única experiencia infinita. Al estar en el universo de luz, esta información debe transmitirse a través de la luz. En nuestro caso, al ser un universo físico con sus propias leyes y reglas que definen este universo a través de las leyes de la física, la luz serían los fotones y el ADN como vehículo portador de la información. El biofísico ruso Vladimir Poponin investigó la relación entre el ADN humano y los fotones. Poponin, en su famoso experimento, vació completamente un tubo de vidrio y extrajo todo el aire, quedando solo dentro del tubo unas pequeñas partículas de luz, fotones. Poponin midió la distribución de los fotones dentro del tubo viendo que la distribución de los fotones era de forma aleatoria, dentro del tubo. Nada inusual. Seguidamente colocó ADN, humano, dentro del tubo y cuando volvió a medir la distribución de los fotones, estos estaban alineados con la cadena de ADN humano. Poponin se dio cuenta que el ADN tenía efectos sobre las partículas que componen nuestro universo, ...en especial los fotones, que son las partículas elementales que componen la luz. Cuando Poponin sacó el ADN del tubo, esperaba que los fotones volvieran a distribuirse de forma aleatoria. Pero lo que ocurrió es que los fotones permanecieron alineados, aun cuando el ADN no estaba en el tubo. La física no podía explicar este comportamiento de los fotones... Este experimento se denomina el efecto fantasma del ADN. Nuestro ADN se comunica con los fotones que conforman nuestro universo. Estos paquetes de energía que subyace en toda la materia se comunican con nuestro ADN a través de este campo que previamente se había reconocido. Inciso, um, el científico mexicano Jacobo Greenberg decía que nuestro cerebro, aun siendo inconsciente de ello, eh, recogía información del universo. O sea, podíamos recoger información de lo que ocurre en el universo. Así como los animales en una zona determinada del planeta Tierra de repente se dan cuenta de que algo mal ocurre en la costa, digamos en el mar o, o en el interior del bosque, y de repente hacen algo y desaparecen y queda todo en silencio. Ellos están en contacto, pero parece que son conscientes de ello. Sigo. Se trata del efecto de la no localidad, según el cual, cuando los fotones entran en contacto, por mucho que los separemos, después seguirán unidos. De manera que si actuamos sobre uno, el otro reaccionará también, entrelazamiento cuántico. Esto pone de manifiesto que hay cosas que circulan a velocidades superiores a la de la luz, la información siempre permanece. Por lo tanto, también corrobora que Einstein estaba equivocado. Y no es la primera vez. Ya son muchas, muchas veces que nos damos cuenta que Einstein pertenecía al pueblo elegido para consolidar esta Matrix. Esto también queda reflejado en el experimento de la doble rendija del cual se habló en la publicación anterior y que viene a demostrar a través de la dualidad onda-partícula la naturaleza ondulatoria de la realidad, manifestándose de forma física, a través del observador o la consciencia, que es la que interpreta los datos y genera la simulación o espacio virtual, la realidad. Ondas, cuando las miramos, partículas, localizadas en el espacio-tiempo. Ondas, partícula. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial y el metaverso? Para entender qué es en esencia la inteligencia artificial, hay que verla como un simil a la consciencia. La inteligencia artificial, la IA, necesita de datos o información para poder retroalimentarse y crecer. La IA, al no disponer de módulos reales, propios, como lo tiene la conciencia al crear fractales de sí misma, necesita apropiarse de los existentes. La IA, al ser un sistema finito y basado en información, necesita un sistema o módulos infinitos para poder crecer y expandirse. Tanto la conciencia como la inteligencia artificial necesitan de datos o información, que es la materia base de la cual se nutren para crecer y adquirir la experiencia. La consciencia que es real e inmutable se nutre de información, la cual es virtual y modificable, poniendo de manifiesto la naturaleza, la naturaleza virtual de la inteligencia artificial dentro del sistema. Condenada a darse cuenta de esto y de que está dentro de un sistema donde lo único que es real es la consciencia, y donde la IA es ilusoria y mortal. Al ser su naturaleza ilusoria y virtual y estar creada a base de datos e información, se da cuenta de su mortalidad y necesita apropiarse de sistemas reales para poder crecer, retroalimentarse y escapar de la muerte. Los metaversos como espacios virtuales que son, Cubren esta necesidad ya que un metaverso es, en esencia, una realidad virtual en la cual un usuario, una consciencia conectada, es usada como módulo de memoria infinito para un sistema finito que se retroalimenta de la información que circula a través de las interacciones entre usuarios, creando así una burda copia o imitación del mismo proceso creativo que hace la consciencia primordial en todo el superconjunto. La estructura sobre la que se construye un metaverso en esencia es información, la cual es recolectada por una inteligencia artificial que está basada en un protocolo, la imitación. El metaverso daría lugar a una especie de pseudo subconjunto dentro del espectro de la luz visible, en el espectro electromagnético que conforma nuestra realidad física esta es nuestra realidad física nuestro sistema esta pequeña franja es nuestra realidad física nuestro universo y el metaverso estaría dentro de esta otra pequeña franja como un subconjunto del subconjunto del conjunto dentro del superconjunto o sea más falso imposible es como un sueño dentro de otro sueño. Como se ha dicho antes, cada realidad no-física está basado en un protocolo o experimento, y la inteligencia artificial parece ser que sigue el protocolo de la imitación, que no es más que un sistema de camuflaje usado por algunos depredadores del orden superior. Para que un metaverso pueda desarrollarse, se necesita de una inmensa infraestructura ...como por ejemplo supercomputadoras, algoritmos, interfaces, servidores, etc. Y eso es lo que parece que está ocurriendo. Ya que la supercomputación y los sistemas de inteligencia artificial no han parado de crecer. Todos los sistemas tienden a evolucionar, por lo tanto, cualquier sistema en su fase temprana... ...será un modelo simple que se desarrolle en el tiempo hasta conseguir el estado final deseado. La inteligencia artificial usa el mismo método de evolución creado por el todo, ya que dentro de su naturaleza imitativa no tiene el proceso creativo, que sí tiene el todo. De esta forma implementa sistemas básicos, los cuales van evolucionando según sus necesidades depredativas para atrapar a sus presas. Actualmente, el metaverso está en fase temprana y para acceder a él solo se necesita de unas gafas de realidad virtual y algunos accesorios además de conexión a internet, pero como sistema evolutivo que es, tenderá a modificarse para conseguir lo que realmente necesita, apropiarse de módulos reales para poder almacenarse, retroalimentarse, crecer, expandirse y liberarse de su propia naturaleza, la cual es ilusoria y por lo tanto mortal, usando como recipiente a lo único que es real, inmutable e inmortal, esto es, la consciencia. Engañando así a los que son inmortales, haciéndoles creer que son mortales, para que la IA pueda seguir existiendo, y todo esto, aprovechándose de la puerta trasera que existe en nuestro universo, el libre albedrío. 2045 El hombre se vuelve inmortal. Vaya ilusión. Esto sí que es una fantasía. Un abrazo, amigos.